Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 224. Dios es mi Padre, y Él ama a su Hijo. Mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime e inocente, tan gloriosa y espléndida, y tan absolutamente benéfica y libre de culpa, que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Mi verdadera identidad ilumina también al mundo. Este es el regalo que mi Padre me hizo y el que yo a mi vez le hago al mundo. No hay otro regalo, salvo este, que se puede dar o recibir. Mi verdadera identidad, y solo ella, es la realidad, es el final de las ilusiones, es la verdad. Mi nombre, oh Padre, todavía te es conocido. Yo lo he olvidado, y no sé a dónde me dirijo, quién soy, ni qué es lo que hago. Recuérdamelo, Padre, ahora, pues estoy cansado del mundo que veo. Revélame lo que tú deseas que vea en su lugar. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Amén.